¿Qué tal queridos amigos? Un feliz domingo para todos, qué alegría por nos encontrar en este día para celebrar la Eucaristía. Hoy celebramos una memoria, un santo muy querido para muchos de nosotros y para nuestro proceso pastoral aquí en La diócesis. San Pío X, patrono de los catequistas y unido a él y a la acción de gracias hoy quiero felicitar a todos mis queridos hermanos catequistas. Les envío un abrazo, una bendición muy especial Ayer sábado estuvimos peregrinando la gruta de Santa Rosalía, dándole gracias a Dios por este regalo tan grande, este ministerio. Gracias Dios por mis hermanos catequistas. Gracias queridos catequistas por su entrega, por su testimonio, por su buen ejemplo. Gracias porque a muchos un buen catequista nos llevó de la mano y nos acercó al Señor. Gracias Señor por este nuevo día. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Señor, son pocos los que se salvan. Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero Él les dirá, no sé quiénes son. Entonces comenzará a decir, hemos comido y bebido contigo, tú has enseñado nuestras plazas, pero él les va a decir, no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obran la iniquidad, allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de los cielos, pero ustedes se vean arrojados y vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos se van a salvar, le preguntan a Jesús, aquí no se trata de cuántos, cantidades, se trata de que clasifiquemos, que entremos, por eso, más que preguntarnos por cantidades, queridos hermanos, la pregunta es, yo voy a entrar y lo invito para que hoy, cuando esté en el templo delante de Jesús en Eucaristía, se haga esa pregunta, bueno, ¿cómo voy?, ¿cómo he avanzado?, ¿sí he crecido?, ¿estoy lejos?, ¿estoy cerca? Señor, danos la gracia de perseverar, de mantenernos en tu presencia, de hacernos los últimos para este mundo, para ser los primeros en el Rey. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarda y los proteja. Feliz día para todos. Feliz día, queridos catequistas. Un abrazo para todos.